Residente en la cercanía del establecimiento ubicado en el Distrito Municipal del de Jaya, en donde el lunes de esta semana miembros de la Policía Nacional detuvieron a varias personas llevándose consigo a un menor de 7 años de edad, asegura el nivel de la música en el lugar afecta a quienes residen en la zona. Y tuvimos reuniones allá incluso con la oficina de la magistral María Brito. Entonces, resolvimos ese...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 Entonces cuando ellos cierran, se quedan unos muchachos ahí, no sé si bebiendo trago, ¿ve? y duran tarde de la noche. Entonces nosotros los vecinos, que, mira, allá, si tú quieres, tú puedes ir, a todos los vecinos, ¿ve? hay gente que le han dado en comienzo de trombosis. Una señora como de casi de 80 años con, con un capazo y eso, eso es escándalo. Cordero, NTN, su noticiero regional.